En vivo nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto, Efraín Salvador Miramón y como invitada especial, licenciada en contaduría pública y maestra en Derecho Fiscal, Nora Isabel Anguiano Guerrero. Muy buenas noches, muy buenas noches mis queridos amigos paradigmáticos que tienen el agrado y el gusto de estar aquí con nosotros. Yo vengo como todos los miércoles vestido de gala oye, espere, porque ahorita me estaban regañando porque es que nada más me la pongo cuando ganan, no ni madre hace 15 días o hace 21 días que vine también traía playa. y no es la misma, es otra oye, me la he estado poniendo pues porque estamos ganando ocho partidos seguidos ¿Cómo? no nada más le ganamos al Necaxa ya le ganamos a Ahora los equipos de la liga femenil, porque soy muy contento con mis chicas chivas femeniles, porque además de que son campeonas, van invictas. Entonces, por eso me la pongo con mucho orgullo, porque al parecer ellas eran las que sí tenían en su corazón este escudo. Y les decía a mis queridos amigos paradigmáticos, podemos cambiar de novia, pero no cambiamos de equipo. estaremos en las malas y en las muy malas, porque, ah, estos tipos parece que no dan una. Bueno, ya llevan dos partidos seguidos ganados. Yo no tengo ni la menor idea cómo festejar, para que vean cómo está el asunto de grave. Pero bueno, pasemos a cosas más agradables. Tengo el gusto de, de que nos acompañe nuevamente una bellísima dama, una excelente maestra experta en cuestiones de seguridad social. Vecina del barrio de Tampico, allá en los Tamaulipas. La maestra, mi queridísima amiga, la maestra Nora Isabel Anguiano. Que muéranse de envidia, desgraciados. Ya nos conocemos, ya una vez me acompañó a comer, porque ella había comido. Entonces ya nos conocemos, así que muéranse de envidia, desgraciados. La hermosa maestra Nora aquí está acompañándonos y a la que le doy la más cordial mi amiga. Maestra, buenas noches. Buenas noches maestro, sí, sí, sí, en efecto, este, sí, ya, ya tengo el gusto de conocerlo, este, siempre le, lo molestaba preguntándole mis dudas en aquellos, en aquellos entonces, y pues, este, a mí me sorprendió bastante porque yo decía, wow, me contesta, o sea, tiene esa, esa amabilidad, este, para mí era así como que quiero cuando sea grande quiero ser como el maestro Pepe Soto no conocer todo lo de seguridad social y bendito dios sea dios este pues tuve la oportunidad de, de conocerlo acá en mi pueblo en Tampico y pues la verdad que un placer un placer y ahorita estar con ustedes nuevamente pues para, la verdad es un privilegio ¿no? hombre me siento súper contentísima ya hasta le puse ahí yo marquita al calendario este otra vez muchísimas gracias por la invitación y pues también a los maestros que están con nosotros muchísimas gracias. Este, estoy a la orden para platicar y que nos pregunten lo que las dudas que tengan y si en un dado caso no se no se solventan todas las dudas, pues nos echan un gritillo, ¿verdad? o sea, un mensajillo por correo y, o a través de, de ustedes mismos de la plataforma, no sé, este, podemos atender las dudas maestro y pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias, maestra Nora. Y tenemos el gusto de que nos acompañe el zar, el zar del aguacate, un poquito mayugado desde hace algunos, algunos meses, pero nos acompaña el maestro Enrique Corona, el zar, el emperador del aguacate. Buenas, buenas noches, paradigmáticos, buenas noches, amigos que nos acompañan en la sesión de hoy, pues efectivamente... El zarandeado aguacate del cual no podemos exportar en todo el mes de agosto porque cierto país ya nos ganó el mandado y lo que falta, entonces ya no podríamos llamar, de hecho ya no me dicen zar, ya me dicen el alcahuete, ya me dicen el plebeyo, ya me dicen, bueno ya, ya bajamos como 10 niveles porque el aguacate de andar así ya anda casi en 25, en 40, entonces ya aquí la cosa se pone más que compleja, pero hablando de cosas muy interesantes, de verdad que el tema del día de hoy es bastante interesante cada vez más personas han aprendido a cómo chingar al gobierno, perdón, cómo obtener una mejor pensión de la manera legal como debe de ser con las reglas como son más específicas y sobre todo, como dicen los fiscalistas, aprovechar los beneficios de la ley. Y si hay una ley del 73 que nos cubre y nos beneficia para lograr una pensión lo mejor posible para aquellos que tienen la edad de Pepe y más, pues vamos a aprovecharla. Buenas noches, se vas a poner mucha atención. Gracias, y también nos acompaña desde la enigmática ciudad de Cuautitlán Iscali, el maestro Efraín Salvador, que dentro de sus múltiples ocupaciones se digna a bajar de su olimpo fiscal a darse un baño de pueblo, ¿verdad, maestro Efraín? ¿Qué tal, mi querido Pepe? Quiero Quique, maestra Nora, qué gusto, qué gusto poderlos acompañar, un, un, este, un verdadero placer estar con ustedes, y, y pues... ¿Qué te digo, mi Pepe? Yo creo que la maestra Nora hizo que bajáramos del Olimpo. Dijeron, <risa> va a estar la maestra Nora, tenemos que estar presentes. Hay mucho que aprender, hay mucho eh, paradigma que abordar en ese tema de la modalidad 40. Ya lo decía Quique, que pues ha habido como una especie de boom con la modalidad 40. Hay muchas personas interesadas en ese tema y, y como lo señalaba también Enrique, ¿no? de una forma legal, transparente, haciendo... Las cuestiones, pues, conforme lo establecen, ¿no? Nada de cuestiones raras, extrañas, pero si hay mucho paradigma en este tema, entonces, bueno, pues es importante estar a la vanguardia y qué mejor que nos comparta la maestra Norma, pues, todos estos eh, vericuetos que a veces se complican en el tema de la modalidad 40 y que si sí puedo entrar, que si sí no entro, que si sí cotizo elevado, que si sí no cotizo elevado, que si los riesgos, cuando me vayan a dictar la pensión, en fin, son una serie de situaciones que se presentan en muchas ocasiones. Aquí sí que un gusto crea, maestra Norma, que, Nora, que nos pueda acompañar. Muchísimas gracias. A la orden. ¿Os bueno? Maestra Nora, ¿qué le pasa si rompemos el primer paradigma? Claro. La gente cree y está casada con la idea de que la modalidad 40 es única y exclusivamente aplicada para la gente que quiere pensionarse con la ley 73 únicamente para ellos sirve. ¿Es eso verdad, mentira o depende del banco con que se mira? O, ¿Qué qué onda con la modalidad 40? Bueno, la modalidad 40 empezamos por decir que es la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Su fundamento legal está en el artículo 218 de la Ley de Seguro Social y efectivamente es o sea, a mí no me den, a mí pónganme donde hay. Entonces, si yo sé que soy de la Ley del 73, pues eso es un procedimiento para determinar la pensión bastante más claro, ¿verdad? Y este y que nos ayuda a establecer una estrategia o a determinar un monto eh, con el cual nos queremos pensionar, o posible, posiblemente hay que llegar para pensionarnos, ¿verdad? Ahora, me si soy de la ley del 97, ¿me conviene? Claro que me conviene, como quiera, o sea, eh, eh, me convienen ambas leyes, Por, eh, en la ley del 73, pues está más que claro, ¿no? Voy a incrementar propiamente mi monto, mi, mi, mi monto de pensión, y con la ley del 97, pues también, pues también, ¿por qué? Porque voy a aportar para el retiro, para la cesantía, la vejez, gastos médicos y pensionados, en el caso de ya no tener una relación de trabajo. ¿Y a dónde se va eso? Ojo, se va a las Afores. Y con la ley nueva del 97, ¿con qué nos vamos a pensar, Bueno, a, ¿con, qué, ¿con qué dinero vamos a juntar? ¿De dónde vamos a agarrar lo de la renta vitalicia? ¿En, en en un, en un dado caso o retiros programados, que son la manera en cómo vamos a retirar nuestro dinero acumulado en el afore. Entonces, yo por ejemplo, no A mí me afiliaron por primera vez al Seguro Social el 6 de diciembre del 97. O sea, ni para dónde le busque, ni para dónde me haga, soy de la ley del 97. Si yo ahorita yo libre la hora, me quedara sin chamba y y no y, y me dan de baja en el Seguro Social, ¿Qué sucede? Si yo, quiero, si yo quiero emprender, puedo emprender por mi cuenta, ya sea que yo diga, ahorita tengo la posibilidad de, de entrar al seguro eh, utilizando trabajadores independientes, pero en el supuesto que no existiera, este, ah, que yo diga, ah, no, yo quiero, yo quiero cotizar modalidad 40, vale, ¿por qué? Porque estás incrementando tu dinero en tu afore, como quiera que sea, y, y entre más dinero yo tenga en el afore. Por el, por el medio que sea, por, a través de una relación de trabajo, a través de aportaciones voluntarias, eh, me conviene porque acumulo más dinero para, para, para, para cuando tenga 65 años, este, elegir cómo me van a entregar ese dinero, si con retiros programados o con una renta vitalicia. Entonces, en ambas partes nos conviene, ¿eh? o sea, en, en ambas leyes nos conviene, no más que sí, tenemos que revisar por cuánto tiempo. ¿Por cuánto tiempo me conviene la, eh, pre, eh, pagar la modalidad 40? Y pues ahora sí que las condicionantes que trae esta, este procedimiento, ¿verdad? Pero, eh, o sea, en mi deber, en los dos. Mande, mande maestro Enrique. Oiga, a, acabo de escuchar una frase que me gustó de lo que usted dijo. Dice, esta modalidad aplica cuando no estás en la modalidad obligatoria. claro O sea, si yo soy trabajador vigente... No puedo utilizar esta modalidad. A fuercitas, no. de debo de estar dado de baja. Así es, maestro. Pero, lo que acabo de escuchar, la segunda parte me interesó, pero si yo me doy de baja como trabajador y me doy de alta como patrón, ¿sí puedo aplicarlo? Mm, es que si, si se va a dar de alta como patrón y va a utilizar, eh, por ejemplo, el nuevo programa de trabajadores independientes, no podría porque ah, es... No, no, no, no. Yo, yo digo que yo tengo un negocio como emprendimiento, ah, sí. como dijo, okay. tengo sí, mis sí, trabajadores, sí. pero claro. como estoy chavalo, quiero empezar a juntar para mi sí. pensión. O por, o por ejemplo, tengo, tengo, o sea, a lo mejor tengo 60 años, tengo 60 años y, y pues voy a emprender, voy a emprender, no, yo no conozco que haya un, un trabajadores independientes, no, no conozco eso, yo nomás sé que hay modalidad en el supuesto caso, yo pudiera comprarme mi modalidad 40%. ¿Por qué, eh, ¿Por qué motivo? ¿O bajo qué condicionante? Estoy cumpliendo el requisito del artículo 218 que me dice haber cotizado 52 semanas en un periodo de, de cinco años. Ajá, ese es la, el requisito. Tienes que haber cotizado un año por lo menos en un periodo de cinco. Ajá, hacia atrás. Otra, este, estar lado de baja. No tener ninguna relación. De, o bueno, no estar vigente con un, con un patrón eh, con, con un patrón y pues elegir el salario base de cotización con el que te quieres registrar en la modalidad 40. Y me podían preguntar, a ver, Nora, trabajadores independientes no es una relación de trabajo como tal. Sí, es cierto. Sin embargo, trabajadores independientes es propiamente estar en el régimen obligatorio de manera voluntaria y cotizas con todas las ramas, o sea, cotizas en todas las ramas, pues, o sea, eh, las de enfermedad y maternidad. Este, y vida y las de retiro entonces no o sea no aplicaría no aplicaría estar en la modalidad 40 porque no puedes estar en dos seguros bueno en este caso chocarían no serían compatibles esas dos modalidades de aseguramiento por darme a entender verdad entonces este sí o sea si no existiera trabajadores independientes lo que tenemos para, para seguirle echando al cochinito, ya sea bajo la ley del 73 o bajo la ley del 97, para mi retiro sería la modalidad 40. Ojo, modalidad 40 no me da derecho al servicio médico, ¿ok? Por lo tanto, yo tendría que voltear a ver una modalidad 33, me parece, este, seguro de la familia, ajá, y comprar por piocha por piocha de, de los integrantes de mi familia, el seguro, que lo, que el, la modalidad de aseguramiento que le dé el servicio médico. ¿A quién? A mí como trabajadora, al mareado, si lo tuviera, marido, mareado, a los hijos, a los papás, etcétera, así me explico. Entonces, modalidad 40 solamente te da el derecho a seguirle echando el cochinito a través de las ramas de retiros cesantía y vejez, gastos médicos y pensionados ¿ok? entonces eso es importante y pues quien pueda, cómprela o sea, habría que ver el, la situación que lo, que lo, en, que lo engloba pero, este, pero sí o sea, si soy del 97 y ya no quiero trabajar, pues me la puedo comprar como quiera que sea, ¿verdad? me la, me, me la, me la puedo comprar uh -huh. sí, entonces este, son dos cosas, ¿verdad? Y, y lo importante acá es también otra otra cosa, este revisar si puedo, si estoy en el supuesto o no de la modalidad 40 de poderla comprar, de poderla adquirir, Ajá. Y bueno, este y preguntarnos, ¿verdad? Preguntarnos a nosotros que se nos acerquen y nos ¿cómo le puedo hacer para comprarme mi modalidad 40 o a quien sea de su confianza, ¿verdad? Un contador o un abogado de su confianza, porque sí, luego nos llevan al baile. Y otra cosa importante, la modalidad 40 se paga por mensualidades adelantadas. Mande, mande, maestro Efraín. No lo escucho. Era para que no extrañaran a Toño. <risa> que no extrañaran a Toño, que todavía... Entonces, pues ya saben que él tiene que comenzar con el micrófono apagado. <risa> <risa> ok, bien. Eh, en este tema por lo que voy viendo y lo que nos acaba de explicar, eh, empiezo a reflexionarlo como si fuera una contratación de seguros, ¿no? Es decir, no puedo contratar dos seguros al mismo tiempo, de, por decir, un, de, de un seguro médico, ¿no? Porque al final voy a tener que elegir en alguno, porque eh, con dos aseguradoras tener... Un seguro médico, pues sería un doble gasto que al final no me llevaría ninguna ventaja, ¿no? Es decir, contratar eh, servicios, eh, el, el, la prueba esta de trabajadores independientes y contratar ah. al mismo tiempo modalidad 40, pues por supuesto que no, no tendría ningún sentido. Tendría que elegir cuál de los dos. Ahora, sí. eh, por, por lo que observo, trabajadores independientes eh, voy aportando para la cuestión del retiro y además también me da servicios médicos. Si yo elijo modalidad 40, entonces a la par, si quiero los servicios médicos del seguro social, tendría que contratar la otra modalidad 33 para completar en ese sentido, pues todos los beneficios que otorga la institución, ¿no? Y de esa manera, pues estar protegido, ¿no? Entonces, Así es. Pues vaya que, que, que se va viendo esta situación interesante. Y ya tenemos una de las preguntas, están en este, eh, eh, en el Facebook, nos pregunta Georgina una pregunta, si ya se registró una persona con un salario en modalidad 40, ¿ya no hay manera de aumentar el salario? Sí, es uno de los, de, creo que es uno de los, este, de los paradigmas también que se tiene, o de unas cuestiones o dudas que se presentan, ¿no? Porque en modalidad 40 eh, tenemos que elegir el salario. Sí. Entonces, este salario que ya se elige, es inamovible, hay forma de cambiarlo, de incrementarlo, ¿Qué nos comenta al respecto, querida maestra? Pues de entrada la entrada es una de las condicionantes, o sea, no es no es no lo podemos cambiar así como si fuera un salario base de cotización mixto cada bimestre ni cada de que ni cada que me vaya bien en el changarro o etcétera. No, me dieron un bono y ahorita puedo puedo cotizar con el topado en la modalidad 40? No, eso no se puede. Se podría, se podría siempre y cuando te des de baja y te vuelvas a dar de alta en la modalidad 40. Pero entiendo que tendría que pasar aproximadamente un año para poderte volver a registrar. Ahora bien, hoy en día registrarnos eh, la modalidad 40 es súper facilísima, eh, contratarla. La, tenem, o sea, la tenemos fácil a través de internet. Eh, facilísima la tenemos. En lugar de irnos a dar de topes a la ventanilla en afiliación, por internet nos registramos en tres minutos, ¿verdad? En tres minutos, o sea, sin problema. Entonces, eh, cambiar el salario, nada más porque hoy, hoy, hoy tengo más, no, maestro, tenemos que, tenemos que, por eso le tenemos que medir el agua a los camutes. A, o, sí, le tenemos que medir el agua, ¿por qué? Porque si yo ahorita quiero que me, por ejemplo, ayer, ayer el, mamá me habló, me dijo, hoy el vecino quiere este, la modalidad 40, que no sé qué sí mamá, este, pues pregúntale cuánto quiere pagar, yo así cuando me hablan y que me dicen, oye, méteme a la modalidad 40 ¿cuánto tienes para pagar de aquí al resto de, por ejemplo tengo un, eh, del año o de aquí a dos años tienes 58, bueno ¿cuánto crees que tienes para pagar en estos dos años modalidad 40? ah no, pues 3 mil, ¿la libras con 3 mil? dale, va te meto, con, y entonces ¿qué haces? multiplicas, o sea eh, eh, sacas, el, llegas este al salario base de cotización, sabemos que hoy en día, hoy en día, de aquí al 31 de diciembre, el porcentaje de pago de modalidad 40 es 10.075 diarios sobre el salario base de cotización con el que te quieras registrar. Entonces, le mires a ver cuánto tiempo, cuánto dinero tienes para disponer a tu modalidad 40. Dale, así tengo un compadre que que este, ahorita lo voy a dar de alta en modalidad 40. Que a ver, compadre, necesitas estar en modalidad 40 para nivelar tu sueldo, o depende, por lo menos un año, siete meses. Que vas a tener 60 años, siete meses, para que hagamos tu proceso de pensión y te vayas con el siguiente porcentaje, porque evidentemente es de la ley viejita. Te irías con el 80, compadre. Ah, bueno, está ah, bueno, comadre. Déjame medirle, déjame pensarlo con la almohada, dale. Y con la comadre, porque le vas a quitar de su, de su chivo quincenal para pa meterle la modalidad 40 ¿sí? Entonces, piénsalo, y en eso andamos. Pero sí, es importante que nosotros estemos conscientes que no es un salario base de cotización mixto, ¿eh? Que lo podemos estar cambiando cada rato. No, así no es. Más de... Por eso era mi pregunta, maestra. Sí. Vamos a pensar los dos escenarios. Sí. Que llegado el momento... Yo llevo un año pagando y digo, oiga, como que quiero echarle más porque ya junté, como soy un trabajador independiente porque tengo mi negocio, ya junté más lana, puedo subirlo o viceversa. ¿Sabes qué? Estoy juntando y estoy viendo que mi negocio está para el wow y entonces no puedo dar tanta lana, puedo bajarlo. O sea, sí se puede arriba y abajo. Tendríamos pues que salirnos, tendríamos que darlos de baja y volvernos a, a, a meter. O por ejemplo, por ejemplo, en el caso de que usted tuviera, no sé, un salario base de cotización de 700 pesos, que supongamos que equivale a 2 mil pesos, a 2 mil pesos mensuales, no sé, por ejemplo, y dice es que yo le quiero poner más, ah, pero resulta que Enrique Corona lo dieron de baja el año pasado, chido, él, él, él cotizó con la ley del 73 y cotizó con la del 97, Enrique Corona, haz aportaciones voluntarias a tu Afore, punto, punto, Quédate con pagando dos mil pesos en tu modalidad 40, porque es para lo que te da. Por, por lo que, y, y, y si dices, ah, es que ahorita aquí tengo tres mil pesos que me andan sobrando, pues mételos como, como aportación voluntaria a tu afore. Y el día que te pensiones, el día que te pensiones por la, por la ley del 73, tú vas a poder retirar con tu resolución de pensión y lo que te haga hacer el, el afore, ese dinero que tienes ahí. ¿Sí explico? en una sola exhibición, y de ahí te vas saliendo al Infonavit a retirar lo que no hayas utilizado para un crédito, ya? E invitas a la maestra Nora, pues una comida por lo menos, si ya tienes efectivo, ya, ya, invitar, ya, ya, ya hicimos todo, el toda, toda la estrategia. <risa> o sea, no, pues, no es que yo soy ley 73, <risa> o sea, yo soy de las, de los de aquella ley, entonces todavía me aplica, entonces eso que me está diciendo, pues yo lo veo como una opción, porque estoy pensando, mira, yo soy trabajador independiente, yo puedo ganar 100 mil y luego 10 mil, entonces digo, wow, pues a mí la modalidad 40 me puede servir un mes, pero luego el siguiente mes tengo mucha lana y quisiera invertirla, y viceversa, el siguiente mes ando de wow, y no va a alcanzar, entonces, ¿cómo buscar ese punto donde lo que me sobra pudiera ayudarme a la modalidad 40? O en algún momento yo puedo decir, como no me alcanza, puedo bajar el salario, entonces no va por ahí el asunto. No, no, no. Bajarlo, ten, le digo, tendría que darse de baja de, del, proces, del proceso del proceso, como tal y volverse a inscribir. Ahora bien, si nosotros, por no estar batallando con, con el, la persona de la ventanilla, me doy de alta en la modalidad 40 a través de internet, de ahí del INSS digital, si yo digo, ya me quedé sin lana, no me alcanza, entonces me doy de baja, de, de, de la modalidad 40 dejando de pagar dos mensualidades consecutivas, ¿ok? Dos mensualidades consecutivas. Pero entonces ya después me viene la bonanza porque el aguacate sube de precio otra vez y entonces me vuelvo a registrar en la modalidad 40. Me alcanza, ya tendría que ir a, a, a registrarme en la modalidad 40 presencialmente. Ahí sí o sí hay que dar las 20 mil vueltas que nos pidan dar la persona que nos vaya a afiliar, digo, que nos vaya a atender, pues, del departamento de afiliación, ¿sí? Entonces, ese sería un, una cosilla, pues ahí un detallillo, ¿verdad? Un detallillo. Y, por ejemplo, les platico, si yo me doy de alta en la modalidad 40 por internet, por internet, o sea, a pesar de que pones tu correo, este, mm, tu, tus datos y todo el rollo, tu teléfono y todo eso, este, Tú tienes que descargar tu formato de pago. Ajá. Es igualitititito al que generamos a través del SIPARE cada mes que vamos a pagar las cuotas ob obrero patronales. No más que tú lo tienes que descargar. No te la mande el IMSS ni mucho menos. Si se te pasa, caminamos. Okay? Acuérdense, dos meses seguidos sin pagar eh, nos dan de baja de, de, de la modalidad del pago del, de esta modalidad de aseguramiento. Ajá. Ese es el detalle que nosotros tenemos que estar al pendiente y bajar la línea de, de captura o de pago cada, cada mes. Eh, recomendación, si la buscan porque, les, porque no quieren calentar la lana el día 2, 3 de cada mes, no va a estar. Normalmente esa línea de captura está disponible a, después del día 10 o a partir del día 10 de cada mes. Ajá. Se vence el día 17, eh, como les digo, es un pago Men um, se paga de manera adelantada, pero por mensualidad. Aquí no hay, aquí no hay que lo pagas se semestralmente o anualmente como las otras modalidades voluntarias obligatorias, como lo es trabajadores independientes y trabajadoras del hogar. Uh, hoy en día, esas dos modalidades de aseguramiento voluntario ya, te ya le puedes pagar semestralmente y anualmente, adelantado, obvio. Obvio, modalidad 40 no se puede, no se puede, ¿sí? Entonces, este, pues hay que ahí anotar esa partecilla, ¿no? Esos detallillos. Entonces, este, para irle dando, pues que le vayan dando forma a quien nos está escuchando, eh, vayan anotando esa partecita, ¿sí? Permítame, maestra, agradecerle aquí a nuestros queridos amigos que nos acompañan el día de hoy. Daniel Nolasco nos acaba de enviar 75 estrellas. Muchas gracias, Daniel. Eh, esperábamos lo mismo todos los, todos los miércoles. Esperamos que aquí nos acompañes con mejores contenidos para ustedes. Y saludos, saludos afectuosos. Aquí ya está Erika Chávez, Georgina Nungaray, Sandra Posadas, que parece que es por ahí del, del rancho. También nos saluda desde Tampico. ¿A poco? William Gutiérrez Ay. de México. Georgina, ya le ya contestamos su pregunta. Lili Montes, este es uno también, una muy recurrente, maestra Nora. Pregunta, Lili, una persona de 62 años, que es de la ley del 73, pero únicamente tiene 40 semanas. No, su... ¡Hombre, pues ya caminó, no, ya! No, señor, no, ¿verdad? Señor. Ya está más para allá no. que para allá. Está robándonos el aire sí. aquí, hombre. Pasado, Tienen que, pasado, que tener 500 ese, semanas cotizadas al menos para poderse pensionar. Recuerden que, que la prestación económica de la pensión hay que cumplir dos, dos requisitos importantes eh, de tiempo, la, el, el cumplimiento de la edad y las cotizaciones. En la, en la ley del 73 mínimo son 500. Hoy en día, hoy en día, este año. Son 775 para quienes estamos afiliados en la ley del 97. Pero es, o sea, si no las tienes, si no las tienes, ni cómo le hacemos. y 62 años? Pues cada año son 52 semanas. Fíjame, ¿Mm? es aproximadamente 8 años, ¿no? Mándeme. Oígame, en este caso, lo primero sería decirle a ese personaje, ponte a trabajar en un trabajo asegurado, junta 500 semanas y luego entra la modalidad 73. No, eh, o sea, a la modalidad 40, o a lo mejor, a lo mejor nos sé, estoy ya ir ideando. pensando que los vaya a llegar, o sea, pens o pensemos ah, a lo mejor, que a lo, a mejor lo los acaban de que dar que de baja. Lo acaban de dar de baja en su trabajo y lo podemos meter a la modalidad 40, pero, pero pues son un chorro, o sea, ¿cuántas semanas tiene maestro? ¿40? 40 sí. para 500. Le, fal le faltan 8.84 años para poder llegar a 500. Oiga, pero, pero él, él comenta que es trabajador independiente. Entonces, si pudiera entrar en esa modalidad, él, como trabajador independiente, entrar a este, a este programa especial que tiene el Seguro Social y cotizar ocho años. Ocho punto ochenta y cuatro. Sí, casi nueve años. Sí. O sea, aguanta a la hora que él termine, que será, los 70 años? Si goza de buena salud, Llegará a las 500 semanas y podrá obtener su pensión ley 73. y tres. Y muy seguramente será el mínimo, bueno, dependiendo del salario, de los salarios que hay. Con ese programa especial, muchachos, con ese programa especial que tiene el Seguro Social, él, este, esta persona que dice que es trabajador independiente, al momento de inscribirse, el IMSS le solicita su inscripción del SAT. O sea, tienes que ser un trabajador formal que esté dado de alta en algún régimen fiscal. Si esta persona que dice que es trabajador independiente cuenta con ese requisito también de ser una persona formal debidamente registrada, que no sea del tianguis, entonces pudiera inscribirse en ese programa especial pagar todas las ramas de seguro, porque aquí entran las cinco ramas de seguro. Como trabajador independiente, las cinco ramas pagaría de acuerdo con su nivel económico actual real, no simulado, no va a poder seleccionar las 25, no, va a tener que ser con su ingreso real. Si para, para el SAT tiene sus declaraciones y ahí demuestra que tener... Un cierto ingreso con base en ese ingreso es que pagará su inscripción voluntaria porque no será modalidad 40, será inscripción voluntaria porque tiene apenas 40 semanas cotizadas. Entonces, dígale, eh, Georgina, o oh, no, Lili, dígale a, a esta persona que se acerque con la maestra Nora para que le dé la orientación módica. ¿Y cómo, ¿Cómo ayudarle? Porque a pesar de que tenga las 40 semanas, pues ahí está la posibilidad real de que llegando a los 70 años pueda pensionarse. Maestro, maestro, maestro. O por ejemplo, habrá que ver si, si él, bueno, no es que tiene 40 semanas. Uno sí. poquito lo que tiene en el Afore para que tenga la negativa de pensión y vaya por su dinero al Afore. Muy poquito. No, no, no, tendrá, no, no tendrá nada. Sí, exacto, sí. No tendrá nada si es que como menciona Lili, pues es una persona que, es, que ha estado trabajando de manera independiente prácticamente toda su vida. Entonces, fíjense, es, es que no todo es seguro social, muchachos. Es cierto, la plática ahorita está rodeada, está impregnada de seguro social, pero no todo es sí. O sea, si esta persona, que me disculpe, y fue toda su vida trabajador independiente. Pues debió haber previsto llegar a esta edad y buscar por ahí un segurito de vida, un seguro de gastos médicos, señores empresarios, no, no me decepcionen, ¿verdad maestra Honora? Claro, así es, así es, hay que prevenir hoy, hay que prevenir. El maestro Efraín había levantado la mano, adelante maestro, está en su programa. <risa> gracias, gracias, <risa> <maestra>. <risa> excelente. Eh, eh, era precisamente lo que comentaba el maestro Pepe, eh, en el sentido de que hay que hacer un, una planeación financiera, es decir, cuánto nos va a costar estos ocho años, porque si no me equivoco, este 2022 nos señalaba que es un, en modalidad 40 al 10.075, pero el trabajador independiente, como lo decía el maestro Pepe, pues se tienen que cubrir todos los seguros, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser un poquito más costoso. Por lo tanto, hay que absorber todo este tema porque al final lo que se está pensando es en una inversión. Voy a invertir durante ocho años y medio, casi nueve, vamos a cerrar los nueve años, para lograr una pensión ahí al año 71, 72, más o menos, y hasta ese momento podremos recuperar la inversión. Ahora, ¿cuántos años tengo que sobrevivir para recuperar esa, esa inversión? Y luego después, ahora, una vez que ya la recuperé, eh, pensar ahora sí que ya estoy debidamente pensionado, ¿no? Eh, son una serie de, de, de, de proyecciones financieras que son importantes realizar, pues, para determinar qué tan conveniente es o no, pues, ese tema. Y sobre todo porque, si no, si no mal recuerdo, creo que hay cambios, ¿no? Muestra nueva, de, de porcentajes. Eh, sí, ¿Cuántos sí. serían los costos posteriormente? Creo que hay cambios ahí en el... Sí, mire, el por 4, ejemplo, ¿no? maestro, como les, de, como les decía, hasta el 31 de diciembre estaríamos pagando el 10.075%, es decir, si nosotros queremos tener 800 pesos más menos este, de salario base de cotización por 10.075%, eso es lo que vamos a pagar diario. Ajá, Eso es diario por 30 y es lo que tendríamos que pagar. A partir del año que entra, del 2023 va a ser 11.166% lo que nos va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque derivado de la reforma de pensiones del 2020 que se publicó el 16 de diciembre en el diario oficial, pues nos incrementaron la parte de, de, cesantía, de, de cesantía y vejez nos no las incrementaron, entonces, eh, entonces ahí pues tenemos que considerar que sí, evidentemente como dice el maestro Efraín, es una inversión y yo tengo y le puedo medir, puedo estimar una proyección de cuánto voy a, a obtener, sin embargo hay que considerar que a partir del próximo año hasta el 2030 va a ir aumentando paulatinamente y que tener yes. dinerito. Con esto contestamos otra de las varias preguntas que están por ahí de nuestros amigos relacionadas con que supuestamente desaparece la modalidad 40, ya por ahí hay un ronron totalmente falso, ¿verdad maestra? Claro, totalmente falso, porque la modalidad 40 es un respiro económico para el seguro social. O sea, digo, al final de cuentas, eh, ya ven que es tripartita, de operación tripartita, le pone el gobierno, le pone el patrón y le pone los trabajadores. Pero esto es un plus, un plus donde, que, que el seguro social utiliza para poder hacerse de más recursos. Ajá. Y al final de cuentas, este, bueno, te lo regresaría en la modalidad 40. Quien, perdónenme, en la ley del 73 quien te paga tu pensión es el seguro el gobierno está garantizado sí. llueve trueno relampague en la, en, el, en la ley del 97 pues lo que tú tengas ahorrado en el afore y ojo ya no o sea no se llama técnicamente pensión se llama renta vitalicia o retiro programado en retiro programado este si te gastas la lana hasta ahí llegaste si te gastas el, los 800 mil pesos que tienes guardados en el Afore, hasta ahí llegaste. Renta vitalicia sí, este, sí se, va, um, se va como dispersando en, en, el tiempo, en el tiempo que te queda de vida. ¿no? Eh, ese es, esos son aspectos que tenemos que considerar, pero sí, efectivamente, la modalidad 40 a partir del próximo año nos va a empezar a costar un poquitín más caro modifica más, modifica más no desaparece exacto exacto desaparece modalidad 40 esa está inserta como como ya nos dijo la maestra Nora en el artículo 218 en adelante sí. si quisieran desaparecer la modalidad 40 tendrían que derogar estos artículos de ley tan sencillo como eso. entonces si sucede eso, que nuestros benditos legisladores, que no sirven para nada, quisieran desaparecer la modalidad 40 tendrían que derogar o abogar estos artículos del dos y en adelante. Así que no se preocupen, modalidad 40 no desaparece. Si algo, si por ahí lo escucharon, es totalmente falso. Así es. Mande una, maestro maestra, Enrique, adelante. Una, gracias. Una pregunta, fíjese que tengo yo un paradigma. ¿Sí? Yo tengo... Todavía ni me acerco a la edad para pensar en pensiones. Sí, sí, sí, Pero me joven. gustaría pensar cuándo debo de preocuparme por ese momento. O sea, hoy quisiera, ¿puedo pensar hoy en dobletearle y meterle a la modalidad 40 estando yo en un régimen obligatorio? O sea, soy trabajador. ¿Puedo meter la modalidad 40? No, por supuesto okay. que no. Entonces dígame cuándo yo podría, porque yo en este momento, yo le puedo decir que ya junté mis semanas cotizadas. Ah, sí, perfecto. Entonces, ¿A qué edad usted dice? Es el momento preciso para darte de baja en un régimen obligatorio y entrar a este asunto. Bueno, mire, si usted es de la ley del 73, pues el, el artículo 167 de la ley viejita es clarísimo, clarísimo. Nos habla de cuál es el procedimiento para poder determinar la, la pensión. Y para determinar la pensión utilizamos eh, una, determinamos unos porcentajes. Bueno, la, esa, ese artículo trae y una tablita que trae una cuantía básica y trae unos porcentajes de incrementos. La, ambas cosas, para, para aplicar ambas cosas, se necesita el salario diario promedio, ¿ajá? el cual se saca con las últimas 500 semanas cotizadas, o las que las últimas las 500 semanas cotizadas que tienes que tener de requisito, las últimas, que son aproximadamente este, los 10 años, 1,750 días, hay que hacer un análisis para sacar tu salario diario promedio. Entonces, entonces, como es claro el procedimiento, normalmente lo que hacen los patrones es, ah, bueno, te, te subo el sueldo a partir de los 60, ajá, a partir de los 60. Te subo el sueldo para que, hace, para que combinemos un salario diario promedio mmm, más o menos de, de buen nivel con tus semanas cotizadas, que esperemos que sean muchas, que en, en, en el procedimiento de la ley del 73 para determinar la pensión, debieran de ser muchas para que nos favorezca, ajá, entonces eh, eh, combinado con eso pues muy seguramente la pensión se va hasta 50 mil 60 mil pesos mensuales mensuales con la ley con la ley viejita, entonces lo idóneo es cinco años antes de que usted se quiera pensionar para que traigamos eh, durante cinco años un salario de cotización alto, alto, alto, alto y el promedio pues por ende sea alto ajá, y apliquemos los porcentajes de cuantía básica que, ojo, ojo, entre más alto es el, es el salario diario promedio, la cuantía se disminuye. La cuantía se disminuye que viene en el artículo 167 de la ley viejita, de la ley viejita. Y también este, la, el, el porcentaje de incrementos. Ajá, el porcentaje de incrementos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un salario va a ser diario promedio. Lo vamos a castigar con un porcentaje. Y el, y el que te va a tocar, el último de la tabla es el 13%. Ajá. 13% de cuantía básica y 2,450 de incrementos. Ajá. Que es, es lo que se va a utilizar. ¿Y cómo sé que me toca el 13%? Porque dividimos el salario diario promedio entre eh, la UMA, entre las sumas, entre la UMA. Debiera ser entre el salario o diario, pero el seguro social en sus procedimientos utiliza la UMA, que ese es un punto impugnable, Ajá, porque la ley no te habla de UMA. Pero bueno, entonces, eh, cinco años antes, maestro, que usted se quiera pensionar, este, le podemos subir el sueldo, le podemos subir el sueldo y cinco años, tiene que cotizar con un sueldo alto. Ajá. Subir, nos lo de los 55, subir. si quiero jubilarme a los 60. 60, que quiero a más los 65. Sí, exacto. Nada más que, ojo, ojo, si nos vamos a partir de los 60, no es de vejez la pensión, es de cesantía. Y entonces, de un 100% que le tocara, se va a llevar solo en 75, por ejemplo. Si le tocaran 60 mil pesos a un 100% por punto 75, ay, perdón, O sea, le va a tocar eh, 45 mil pesos, ajá, por ejemplo. Y así. Y o, ojo, otra recomendación que yo creo que ya se la saben, ya se la saben porque son requete bien inteligentes, um, todo el mundo. Este, si no vamos a pensionar, haga su trámite cumpliendo el año de siete meses o seis meses un día cumpliendo el año, o sea, cumpliendo años. Pues si usted tiene 60, este, haga su trámite de pensión a los 60 años, seis meses un día. ¿Para qué? para que le suba al siguiente porcentaje de pensión de César. Pues si no, él quiere a los 60 Ah, bueno, pues ya que se vaya con sus 75 y va a uno recio, porque si, si hace el trámite a los 60 siete meses, yo les digo, a los 60 años, siete meses, usted se va a ir con un 80 del 100 ajá. Claro, claro, sea, pero cada caso es distinto, ¿no, maestra? Sí, claro, por supuesto, habríamos okay. que analizar, miren, por ejemplo, yo este, hace dos meses, hace dos meses, eh, logré mi, logro, mi hice mi logro pensionario laboral más grande <risa> un trabajador un trabajador un ex trabajador lo metimos a del 40 lo sacamos le hicimos un trámite de pensión por a través de pensión digital de imss digital super bien padrísimo le, le tocó una muy buena pensión gracias a dios un señor ordenadísimo todo tenía ordenado y hoy hoy justamente hoy yo estaba haciendo el arroz y me dice y me dice maestra me, me dijeron que me iban a suspender la pensión y yo, ¿qué? Como por qué? y dice, pues porque quieren que les lleve mi acta de nacimiento otra vez. Y yo, ándale, pues, pues que, o sea, la verdad, hasta ahí quedó, hasta ahí quedó. Ya no le, ya es que la que me dijo eso fue la hija del señor. Entonces, este, le dije, pues te llegó un papel donde te diga que te van a suspender la pensión o algo. No, o sea, es, yo dije, ay, o sea, ¿qué pasó? ¿O qué? pero pues que vaya y que le dé lo que quiere, ¿verdad? Aunque en el trámite de la pensión, pues ahí se lo tuvieron que haber objetado, sin embargo, no le dijeron nada. Entonces, pero bueno, este, hay esto, esto que comenta maestra oh, es especial, de, de, mándeme. De, esto que comenta sobre la suspensión de la pensión eh, y sobre todo cuando se trata del digital es, eh, ya, ya me han tocado dos o tres casos parecidos a los que señala y efectivamente les suspenden la pensión. ¿Por qué? El Seguro Social argumenta eh, ver físicamente los documentos y ver físicamente a la persona para efectos de corroborar que efectivamente es beneficiario de la pensión. Porque como se trata de, de, de firmas electrónicas o de certificados digitales, etcétera, que al final cualquiera puede ingresarlos, pues lo, fue la explicación que se nos dio eh, en un caso en particular que, que sí participamos, sí le, le suspendieron la pensión. Y cuando llega él, prácticamente lo, lo entrevistan ahí entre cuatro o cinco funcionarios del Seguro Social para preguntar si efectivamente era beneficiado era. la pensión. Se acreditó que efectivamente sí lo era. Había trabajado formal y todo lo demás. Y obvio, la pensión era importante, ¿no? Como, como bien señala, la pensión era importante. Y pues dentro de la idea de, de, de la institución es, bueno, pues este trabajador seguramente hizo maquinaciones extrañas, ¿no? Entonces, pues no, se acreditó todo tranquilamente y al final le explicaron: es que fíjese que pasa esto, pasa esto, y fue por esto que lo, lo llamamos, ¿no? Pero tenemos varias preguntas ¿Sí? en, en el Facebook, ¿eh? Vaya que ha desatado mucho interés este tema de, de la modalidad 40. Uno de ellos es eh, Lucas Díaz. Qué bueno que ya nos acompañan, mi estimado Lucas. Buenas noches, Una pregunta. Yo dejé de cotizar como 15 años en el Seguro Social. Si pago en la modalidad de trabajadores independientes por un año, ¿se reactivan mis semanas y después puedo pagar en modalidad 40. En efecto, así ¿Qué es. Precisión? Así es. Eh, eh, dejó de cotizar 15 años, trabajadores sí. independientes recupera. Sí, totalmente. Un año, yo les digo que un año y cachito para, para, para no llamar la atención me ¿no? da, o sea, como para ir a hacer bien la cosa, ¿no? O sea, que, que cotice un año, dos meses cuatro meses. Pero es trabajador independiente. No importa. ¿La atención? Bueno, sí, tiene razón, maestro, porque no me va a venir a revisar el seguro social, una simulación de trabajo. Es correcto. Ah, Esa es la para... de ser trabajador independiente y por eso el seguro social, yo creo que podemos aplaudirle porque desgraciadamente mucha gente que cotizaba un año lo hacía de manera simulada. Así es. Y por eso, cuando pues, después hacía el Seguro Social sus revisiones, acuérdense que el Seguro Social, a pesar de que ya tengas la pensión, tiene cinco años para revisarte. Y si tu última relación laboral fue un chanchullo, le pediste el favor al compadre, no cuidaron las formas, te suspenden la pensión. Por eso yo felicito a LIMS por esta modalidad de trabajador independiente, porque este, este, esta persona, Lucas, con 15 años, sin cotizar, siendo trabajador independiente, se inscribe y reactiva a sus demás cotizadas. Maestro o oh, de trabajadoras del hogar, porque, porque ¿A a lo que yo, soy, yo soy una nini que ando vendiendo en las plazas, ahí en, abro la cajuela de mi carro y, hay, o sea, y, y, y me da miedo el SAT. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si me van a pedir mi cédula donde están mis obligaciones fiscales y no la tengo pues puedo echar mano también de trabajadoras del hogar para poder reactivar mis, mis semanas. Honestamente, ese, ese modalidad no, no se las he recomendado, pero cada, cada caso es distinto. Pudiera ser que alguna señora se pudiera funcionarle con, todas, con toda facilidad. ¿Qué más, ¿Qué más preguntas ven por ahí? A ver. A ver Armando sí. Luna decía que a qué edad era lo, lo más práctico eh, adquirir la modalidad 40 más. Pues, como les decía, son cinco años, o sea, la edad, la edad, pues, la verdad es que acuérdense que la modalidad 40, lo que no va a pagar tu patrón, lo que no paga tu patrón, lo vas a pagar tú como sí. trabajador. Sí. Acuérdense, es de operación tripartita, patrón, estado y trabajador, y el estado va a seguir aportando. Tú vas a pagar la parte que le tocaría al patrón y la parte de, del trabajador. Entonces, entonces nomás más piénsale, porque si yo ahorita tengo, no sé, 46 años, ¿cuánto tiempo tengo que pagar para llegar a los 60? Pues son 10, 12 años, o sea, pues como 14 años, pues no, ¿verdad? Entonces, pues es mucho tiempo, ¿no? Mejor busco otra opción o me pongo a buscar chamba en lugar de simular, ¿no? Una chamba, o sea, es, a veces es mucho el, el tiempo y pues no nos conviene. O sea, sí se recuperaría una inversión, sí, yo no digo que no, pero pues de momento son 14 años que yo tendría que estar pagando, por ejemplo, ¿no? Yo tendría que estar como al día 40. Y pues... oiga, tengo unas personas que tienen chorrocientos años que todavía su salario promedio está en viejos pesos, pero cuando supieron de esto, revivieron. ¿Ellos cómo los podemos ayudar? Me explico, cobraban en viejos pesos, pero en aquel tiempo juntaron sus 500 semanas. Los voy a revivir metiéndolos de alta, perdón, contratándolos en una empresa para que trabajen a modalidad laboral y tengan su contrato y trabajen ya los reviví un año ahora ya tienen la edad, ya tienen las semanas ¿qué sigue? ¿cuántos años debo de tenerlos en modalidad 40? ¿hay un plazo mínimo o es nomás plantearle sí. a las semanas? Si es, de, si es de la ley del 73 que muy seguramente sí, son cinco años maestro de ahí para el real, porque si no le agarraría ese último año que lo revivió y, los, y los, otro cua, los últimos cuatro años que él cotizó y, y va a llegar a un salario diario promedio muy pequeño. bajo. Muy wow. Sí, a la de mínima mínima de garantizada, ¿no? Sí, acuérdense que es un promedio. Y el promedio es de los últimos cinco años. Si el primero, segundo y tercer año son de allá del, de los ochentas, en donde tenías viejos pesos, pues tu promedio te va a pegar. Por eso... Por eso se les recomienda primero pues, que hagan bien su análisis de, de ingresos porque van a, van a invertir. Yo he tenido infinidad de casos cuando les planteo que tendrías que pagar cinco años, dicen no puedo, no puedo, no me va a alcanzar. Entonces nada más hazme el promedio sobre tres. bueno claro, con menos tres años no te va a pagar, no te va a pagar, pegar tanto los, los salarios más, más antiguos, ¿no? Ah, Pero sí. Sí, está, sí, está muy interesante. Por ejemplo, acá Gaby Luz, Gaviño dice, tengo 38 años, estoy en la ley 97. A ver, vamos a centrarnos con los de la ley 97, porque Ajá. esos también son muy interesantes. Está cotizando con el mínimo. ¿Qué tanto le beneficia a la modalidad 40, siendo que tiene 38 años? ¿Le convendría o no? Pues no, de entrada no, porque tendría que pagar un montón de tiempo. Y, y se va a ir al tope, por ejemplo, hoy en día pagar un, un topado en la modalidad 40 te vale 6,700 pesos aproximadamente y son mensuales, mensuales. Digo, si vas a recuperar, pero otra cosa, nadie, nos, nadie tenemos la vida comprada y podrás llegar a los 60, 65 con un buen salario diario promedio, con 2,500 semanas cotizadas en el mejor de los casos. Y, y, pero y si te mueres? ¿cuánto tiempo vas a vivir para disfrutar ese dinero? Pues mejor espérate, o sea, con la ley del 97 no le queda de otra más que si su patrón no le quiere aumentar el sueldo a lo que realmente gana que refleje sus ingresos que haga aportaciones voluntarias si le sobra la lanita que ella vaya y haga volunt este, aportaciones voluntarias a su ofre y va a ir acumulando y las ap aportaciones voluntarias pues si se te atora la carreta en algún momento sí las puedes retirar que no es la idea. La idea es que las vayas acumulando para tu retiro, ¿verdad? Que vayas acumulando la lanita. Uh -huh. Mande, maestro Enrique. Oiga, hace rato traíamos una legata en un grupo. Porque Ajá. alguien dijo, y si me muero, a, me muero a la mitad de la modalidad 40, ¿qué pasa? Me ah, bueno. Sí se... cómo Me explico. Sí. Yo me sí, doy sí. de baja y Ajá. empiezo a pagar mi modalidad 40 y digo voy a aguantar cinco años pagando y no aguanto al año ¿qué pasa? bueno, ahí muy seguramente tendríamos, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es revisar la conservación de derechos maestro recordemos que es la cuarta parte de toda tu vida laboral si en el seguro social tienes lo, lo platicamos en el programa pasado maestro <ríe> por cierto entonces, este, este la entre 20 me años cotizados, cotizados, este, entre cuatro, o pues son cinco. Si el señor, aunque esté a la mitad de su modalidad 40, este, tiene, está dentro de, de esos cinco años, la viuda puede tramitar su pensión. Ajá, si el seguro social se lo negara, recuerden que les di una, un registro de una sentencia, de una, de un criterio de la corte, donde como no hay específicamente algo marcado en ley de que te mueras antes, ya sea de tu reactivación de las 52 semanas, etcétera pues peleando podría llegar a tener la, la viuda su pensión. Pero en el caso específico... Pero no es lo mismo, o sea, me explico, lo que yo le calculé, yo lo que yo le tanteé ganar, no es lo mismo que le van a dar a mi viuda. No, claro que no, acuérdese que la pensión de viudez es del 90%. Y de Pobre vieja, digo, qué mala onda si se muere de, o sea, si se muere de enfermedad, va a ser invalidez y, vida, y esa es una cuantía del 35% sobre el salario diario promedio, de la, hasta los, hasta 500 semanas cotizadas, ajá, y de esa cuantía básica es el 90%, maestro, ¿no vino al otro programa o qué? No, la, ando distraído usted sabe. ¿sabes? No le apuntó, <ríe> sí, Porque no, ese es un problema se... que tenemos que romper porque piensan que que la modalidad 40, si, si llegan a fallecer, el dinero se pierde. No es que se pierda, sino que, pues, desgraciadamente, la, la viuda o el viudo Ajá. va a recibir una pensión, pero no va a ser la esperada por el, la planeación que hayan hecho. Va a ser una pensión de viudez que va a ser muy pequeña. Sí, claro, para empezar, la pensión de viudez es el 90%, entonces, y habrá que ver sobre qué, cómo se murió. Bueno, si es modalidad 40, pues. Muy seguramente no está trabajando, no puede ser riesgo, tiene que no ser puede ser. edad y maternidad. Entonces, sí, uh -huh. va a ser una pensión muy pequeña, desgraciadamente. Sí. Pero entonces ese es el riesgo de la modalidad 40 que también, discúlpenme, si preguntamos a los solicitantes cómo andas de salud. Maestro, maestro, perdone, pero también si la persona, si la persona que está en modalidad 40 está Bajo la, bueno, está bajo la ley del 73, la pensión, la base para la pensión de viudez es igualito que la, que la pensión de vejez y cesantía. Se calcula de la misma manera, solo que nos vamos a ir con un porcentaje de viudez. Sí, la que les expliqué ahorita el 35% es a quienes les aplique la ley del 97 íntegramente. Ajá. Ah, pero sí. Pero está, está con la modalidad 40 ahorita. Sí, sí, sí, no, sí, sí, sí, pero el origen de su afiliación para saber cómo le vamos a calcular la base para determinar la pensión de viudez si es con la ley del 73 aplicaría el mismo procedimiento de la vejez y la invalidez si es con la ley del 97 en el caso dado, este, en el caso dado sería invalidez pura entonces ahí sí. el 35% en el momento en que la viuda solicite la, la pensión le van a hacer los dos cálculos exacto se va a poder elegir porque los dos, más que no, ojalá no se vaya con la rinta porque desgraciadamente es cierto que la pensión de vides podrá ser un poquito mayor con ley 97, pero los recursos se van a acabar. Exacto, exacto. Es correcto. Una pregunta, maestra: no, eh, maestra. ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el costo de modalidad 40 el día de hoy cotizando con el, el salario tope? ¿Cuál sería el costo de modalidad 40? Más o menos setecientos pesos, maestro. Bien, seis mil setecientos pesos por cada mes. Sí. No, no. Por 12 meses estamos hablando de ochenta mil cuatrocientos de inversión anual. Si son cinco años, los que yo tendría que estar en modalidad 40, por lo menos tengo que pensar en cerca de cuatrocientos mil pesos, que sería el monto total. Porque muchas veces estamos eh, pues pensando en la pensión y quiero una pensión pues elevada. Ya escuchar a la maestra Nora que. Puede lograr se puede lograr una pensión de 50 mil, de 60 mil pesos mensuales. Pero para lograr ese tipo de pensiones debiste haber cotizado, creo que por lo menos unos 20 años. O sea, tener sí. unas 2 mil semanas de cotización. O 1.800. 1.800, 1.600 semanas de cotización. Uh -huh. Es decir, eh, estos 400 mil, pues, por ejemplo, estaba yo pensando en, en una persona que apenas acaba de cumplir las 500 semanas de cotización y quiere irse a modalidad 40 para lograr pensionarse, pues no olvidar que son cerca de 400 mil pesos la inversión que tiene que hacer para poder lograr una pensión, digamos, decorosa, porque todo va a depender también, pues, de las semanas de cotización. Ahora, yo, yo quisiera hacer este ejercicio porque también hay un paradigma bien interesante en esto de la modalidad 40. Eh, la mayoría dice, bueno, pues si te vas a meter a modalidad 40, cotiza lo más alto que puedas. Para que te vayas con una super pensión, pero usted nos decía hace rato que para poder hacer el cálculo de una pensión juega esta regla del artículo 167 sesenta de de y una cuantía básica yes. y no se me olvida que usted dijo entre más salario tengas la cuantía básica es el porcentaje, un porcentaje menor, ¿no? Sí. Entonces, ah. en este sentido, por ejemplo, si yo tuviera un salario de dos mil pesos, por ejemplo. Y únicamente tengo 500 semanas de cotización. Nada más tengo 500. Llegué a las 500 que pide la ley. Y ya tengo 60 años de edad y me quiero pensionar. Sí. Los incrementos anuales, que, que es la otra parte que nos señalaba, si no me equivoco, es cuando rebasamos las 500 semanas. Exacto, si no rebasas sí. las 500 semanas, te quedas con tu cuantía básica. Entonces, sí. yo multiplicaría esos $2, 000, dos mil pesos, como usted lo señaló, por el 13%, ¿no? Así es. Y ese sería, por decirlo así, mi pensión diaria. Exacto. Pero, Ajá. como estoy a los 60 años, todavía Ajá. me van a castigar más, ¿no? Sí, sí. Porque estamos hablando de un. Creo 75%, que un, maestro. Exactamente, el 75%. Entonces, estaría yo hablando de una pensión diaria de 195 pesos, ¿no? Es correcto, maestro, es correctísimo. Realmente lo que nos, no, lo que nos hace grande o, o, o eh, cuantioso el monto de una pensión de la ley del 73 son los incrementos, maestro. Son los incrementos que devienen, se originan de las semanas cotizadas adicionales a las requisitadas, que son 500. Ajá. Ahí es donde está la cuantía mayor. Eh, en, en este procedimiento, en este calculito, ajá, si ah, como bien lo dice exactamente así, es, es lo, que, lo que sucedería si yo no tengo más que 500 semanas, no tengo incrementos y me iría con 195 pesos, esa sería mi base para mi pensión maestro y ahí y, lo que, les, quedar, les, les... que quedaría totalmente congelado porque como, bueno, como si me hubiera metido una goliza, porque digo estoy cotizando con dos mil pesos este Ajá. elevados pensando en una pensión decorosa y cuando viene mi resolución de pensión me dicen son 195 pesos por 30 días por decirlo sí. entonces tenemos una pensión como de 5800 mil pesos. Bueno, entonces, tendríamos pues, que hacer tendríamos que remitirnos a lo mínimo, maestro, a la pensión a lo mínimo. Sí, ¿verdad? Pero sí, pues, es... hablando, a mí en la práctica ya me pasó una maestra que ganaba 10000 12000 pesos al mes y por andar de pronta no preguntó y, y a eso agréguele que donde trabajó en su vida labor, en su vida laboral, no la registraron como Dios manda en el Seguro Social. Entonces, a la hora que, que hazme la cuenta, oye, en este, hazme el cálculo, chalala, no, pues le toca la mínima. Y ya no había vuelta para atrás, ya había metido los papeles para pa pensionarse. Entonces llegamos a prestaciones económicas y casi se desmaya, porque me acuerdo que en ese entonces le daban 2.600 pesos o una cosa por el estilo, cuando ella tenía un ingreso de casi 12.000 pesos al mes. Entonces tienes tu vida, tienes tu vida establecida en 12.000 pesos o 10.000 pesos al mes y recibir 2.000 y cacho, ¿a qué te orilla? A, a esperar a que pasen los seis meses y que te des de alta con otro patrón y en otro puesto. Porque con la ley del 73 sí, te, sí puedes volver a trabajar y no te quitan la pensión. Pero con esos requisitos, ¿ok? Porque luego, o sea, ya me ha pasado también que muy salerosa, ah, no, es que, es que ya lo puedes inscribir porque está en otro régimen, porque ya vas, vas al régimen, te vas a inscribir nuevamente en el régimen del 97. No, el seguro social, Forever de los Forevers, vincula, vincula tu número de seguridad social con la ley cuando te diste de alta, la ley que te aplica al momento que te diste de alta por primera vez. Entonces, ese número de, de afiliación no cambia. Así te metas, te, te reingresan ahorita con la ley de nueva, es el mismo y está vinculado con la ley vieja. Entonces, mmm, recomendación: este, sí se puede volver a trabajar estando pensionado por vejez o cesantía, pero espérate los seis meses y cámbiate de patrón. Que no sea el mismo de donde, te, sale, de donde te, te, te dieron de baja para tramitar tu pensión. Sí, o sea, déjalo pasar seis meses, un año y, y vuelve a trabajar. Pero eso le pasó a esa maestra, maestro. O sea, la mínima le tocó, la mínima le tocó. Y sí, sí, sí, efectivamente, si no tuviéramos semanas cotizadas adicionales a las del requisito, no tenemos derecho a los incrementos. Sería la pura, el puro porcentaje de cuantía sobre tu salario diario promedio agregándole el 1.10% de un decreto que salió en el 2001, este emitido creo que en Vicente Fox lo emitió, y tus asignaciones familiares si tuvieras, que es esposa, esposo o hija o hijos. Entonces, el otro ingrediente, además del salario, son las semanas de cotización que tengo. Exactamente. Si solamente yo, si tengo, por ejemplo, 60 años y apenas tengo 100 semanas de cotización, pues a lo mucho voy a alcanzar a las 500 semanas de cotización que me va a pedir la norma, ¿no? Y, y Así por es. lo tanto, bueno, pues esto me puede ayudar, bueno, pues quiero una pensión, pero entonces la inversión que tendría que hacer, pues ya también la tengo que medir, ¿no? Porque claro, ya, ahora... ya con esto me queda más claro que, pues, no voy a esperar una pensión, eh, pues, eh, basta, ¿no? Voy tener una pensión porque apenas estoy llegando a las 500 semanas o sea, de es. cotización, ¿no? Aunque Exacto. esté en el tope, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, maestro, así es, en efecto, eso es lo que nos pasaría. Ahora, otro punto importante: la modalidad 40, eh, yo eh, les decía, tenemos, a partir de la baja tenemos cinco años para cotizar, ajá, digo, perdón, para darnos de, de alta en la modalidad 40. Si ya voy, ya voy en el año 3, ya pasaron tres años y digo, ching, me, me voy a inscribir a la modalidad 40, se me anda pasando el plazo. Puedes pagar la retroactiva desde el momento que te diste de baja. Entonces, pero como usted dice, maestro, es una inversión fuerte porque vas a pagar de un solo jalón los tres años que no pagaste y se te va a acumular tanto en money como en semanas cotizadas. O sea, se te va a acumular y va a jugar sin problema, ¿no? Pero, al, por ejemplo, hay gente que le pasa así y, y, y en el mismo seguro social te ofrecen hacer ese, ese pago, pues, ponerte al corriente, pues, con la modalidad 40. Uh -huh. y también no saca de apuros sí. mande maestro Enrique Ah mire, yo, yo tengo un caso medio híbrido tengo un trabajador que tuvo una situación en su empresa, me explico, accidente de trabajo entonces uh -huh. ahorita está pensionado por los dos años ¿Sí? se ve que cuando pasa esas situaciones van de incapacidad tras incapacidad después de eso llega a los dos años de incapacidad máximo está en ese proceso pero ya tiene 60 años y en este momento que él está no trabajando, pero sí pensionado por los dos años que le da el accidente de trabajo, ¿Puede empezar a echarle billeta a modalidad 40 o no? ¿Está dado de baja? No, no, no. Se supone que le empieza. a no estarán. puede. Pues entonces no puede. Si no está dado de baja de su patrón, si no tiene, si la, la relación está vigente, este no puede comprar modalidad 40. Tiene que estar dado de baja, maestro. Okay. Ahora, vale, vale. la expectativa que tenemos es que lo pensionen, porque la empresa ya le dijo: ni te ocurre regresar, se acaban los dos años, que liquidamos. A partir de ahí que lo den de baja, y que de hecho el seguro le dijo: te vamos a pensionar al veintitantos por ciento, que es lo que le van a dar por el accidente que tuvo. Le él a podría, dar... a partir de entonces, ya empezar a meterle billete. Claro, le van a dar una indemnización global en términos del 68, 69. Uh -huh, ¿sí? Le van a pagar de un punto en los cinco años, y él, si quisiera con lo que le resta de capacidad física, en buenas condiciones pudiera volver a trabajar. Oh, está bien. Sí, el problema fue nada más que le, le seccionaron una parte de su cuerpo, entonces. Ah, bueno. Sí. Digo, a, a, ahorita decirles inhabilitados es una tontería, trabajan hasta más que nosotros. Entonces... Sí, sí, sí, sí. pero, pero mientras pregunta... esté Mándeme, maestra. Hay una pregunta, maestra Nora, eh, de nuestros Paradigmáticos. Gerardo Posadas nos pregunta, trabajé hasta 1992, acumulé 437 semanas, tengo 58 años, dejé de cotizar en julio del 2002. ¿Puedo ser candidato a modalidad 40? No, no tienen que haber pasado cinco años después de su baja. Es decir, de, al momento en que el trabajador está de baja, tiene cinco, cinco años para, para decidirse si Así quiere es. ir a modalidad 40. Ya Así pasando es. esos cinco años, sus su semanas se inactivan y habrá que reactivarlas en términos del artículo 151 de la Ley de Seguro Social. Y pues lo más viable que te sugiere el artículo este es estar, tener una relación de trabajo durante un año. Pero una o, vez, si es un empresario o si puso su negocio. Trabajadores, de, trabajadores independientes. Correcto. Y ya, ya llega a las 500 ¿no? Sí. Ya llega a las 500 ya podría pensionarse con, con, con este tabulador que veíamos, ¿no? Del Así 164. es, y la mínima, por decir, le va a tocar la mínima, pero a lo mejor ni le hace falta más, entonces, si es empresario, ¿verdad? Entonces, sí. este, pero bueno, el chiste es de que, lo que de lo perdido, lo que se encuentre, y si es un derecho que tienes, oh. pues disfrútalo, pídelo, Uh -huh. Uh -huh. Bueno, misma, misma respuesta, Elizabeth Revilla. Si tuviste la precaución, acaba de, de darte la respuesta, la maestra Nora, a tu pregunta, que es muy similar: que una persona que ya tiene las semanas copizadas, pero tiene 20 años sin estar dado de alta en el seguro social. Exactamente es la misma respuesta. A ver, ¿qué más por acá tenemos en las redes? A Lucas ya se le contestó. Leti Sánchez, ¿mínimo de años obligatorios para cotizar en la, la modalidad 40? Cinco, para que te vaya sí. bien. Para cotizar. O sea, si yo quiero cotizar en modalidad de 40, ¿cuánto tiempo obligatorio ah, tengo que hacerlo? ¿Qué, ¿Cuál es el requisito? Un año en cinco años. O sea, lo, en los últimos cinco años, que el seguro social encuentre un registro de 52 semanas cotizadas. Sí, pues ya pues, la puedo ya contradecir. Contra decir... A mí 40. 40. Me mandaron a, digo, un y medio me dijeron, ¿eh? ¿A poco? Pero si el 218 es claro, maestro. Pero las de afiliación son unas desgraciadas, o sea. Por eso le digo, váyase al internet, váyase, váyase al link Digital y es más fácil. Y no sí, le... Bueno, que no le puso tres puntos suspensivos, váyase al Internet. Acuérdense, que, que no le no, no está llevarles el gancito y la coca si se va por el link Digital. Acelerar el procesimiento, el proceso legislativo, dicen algunos. Quedamos que era impulso procesal, maestro. Bueno, aquí en mi pueblo le dicen de otra manera porque usted dice el gansito, pero no, por un gansito hace rato que ya no se van, ya piden algo Ay, más. Maestro. Bueno, dijeron una coca, ya en la de tres litros quieren, ya. Pues le lleva Bicola, pues, ¿cómo? Que sea coca original. No, es que mire, aquí dice en el 218 el asegurado con un mínimo de 52 sema cotizaciones semanales acreditadas en el régimen obligatorio en los últimos cinco años, más claro ni el agua pero créanme lo, las, las lo, personas que estaban ahí en afiliación me dijo, Ajá. es que no aparecen Ajá, no, pero que... Tío, ya más de un año cotizando en el régimen obligatorio no, ya pueden, a, oh, eh, eso, no aparecen eso olía a peligro olía a impulso <risa> para que las encontraran Dale, no dale, entendí dale, dale. el mensaje creo que como que la, la lonchería me llamaba aquí hay una pregunta muy interesante de Dani Dani dice que a su esposa la pensionaron por invalidez Ajá. 73 tiene 1300 semanas eh, tiene planeado la modalidad 40 o ya no puede optar por ella no nos dice Dani si está trabajando yo me imagino que no pero está pensionada por invalidez. ¿Podrá optar más adelante por la de cesantía o la de vejez? Es que en el artículo 174 de la ley viejita nos habla de la compatibilidad de pensiones, maestro. Así es. Así es. Entonces, esa creo que no es compatible, maestro. Creo que no es compatible. Este, No sería compatible. Aunque, por ejemplo,. Eh, recuerdo que hay, eh, le medimos y se va a quedar con la pensión, eh, se calcula como quiera y se va a quedar con la demás cuantía, esa, pero creo que, creo, déjeme buscar el, el archivo donde traigo eso, um, donde viene esa parte de la compatibilidad de las pensiones, que ahí viene en el artículo 174, 175, por ahí. Es el 75, Ajá, el 175. Existe, existe incompatibilidad. Ajá. Son excluyentes la de la de invalidez, vejez y cesantía. Ajá, Entonces, bueno, pues ahí está. Ella ahí. no podría, no podría aspirar a una posterior, si ya ah. tiene pensión de invalidez, no puede aspirar a una posterior de cesantía o vejez. Sí. ¿No? ¿No, puede re, no puede renunciar a ella. Interesante. Eh, ¿cómo renuncias a una pensión de invalidez que ya es definitiva? Lo malo es que ya es definitiva. Si fuera la temporal, tal vez porque eh, buscar la forma de, de ya no hacer caso tra al tratamiento médico, no presentarte a la revaloración, de esa moda estás, de ese modo estarías renunciando a la de invalidez, pero tendría que ser la temporal. Pero en este caso ya es la definitiva. Entonces ya sería muy difícil, ¿no? O sea que tiene Entonces, de que ya te... valió, ya no puede acceder a esto. No, desgraciadamente. Uh -huh. Entonces nada no, más sería compatible. Si fuera por lo que les dije ahorita, la de dos años todavía se puede. Sí, porque sí, no sí, es la es de provisional. provisional. Sí, provisional, siendo provisional, sí. Entonces, siendo compatibles, podría ser riesgos de trabajo. Sí. Esa podría ser compatible con sí. invalidez y vida, ¿no? Es así y sin problema, sí. ¿no? Y ya como lo enseñó la maestra Nora pues al final se hacen los dos cálculos y la que resulte más beneficiosa es la que es la prevalece y la otra se elimina, porque también hay una idea de que, bueno, puedo tener dos pensiones, ¿no? La de riesgos de trabajo y la de cesantía. Ajá. No, no puedes tener no. las dos, solamente va a quedar mm. la que mejor te beneficie, ¿no? Así es. Oye, Así es. pero ¿y si tiene de las dos, me explico. La de viudez. Y la que le corresponde como trabajadora. Ahí sí ah, eso sí, ¿no? eso sí, porque vienen de un origen distinto, maestro. De, vienen de, de una causal diferente. Uh -huh. Así merito uh -huh. Así merito Pero échense una leída en el 175 de la ley viejita del 73. Ajá. Uh -huh. Así es. Bueno, antes de que, que nos mandar... vayamos, si me permiten mandarle un cordial saludo al maestro Martín Rojas porque anda, anda festejando uno de sus chilpayates, un Rojillas cumplió años le mandamos un saludo muy afectuoso, que por eso no nos acompañó el día de hoy, pues está festejando es un motivo más que más que justificado, no le ponemos falta justificada, no sí. acumula al artículo no, no, no, no. 40 de roba. su semana cotizada esta semana y tiene salario garantizado, o sea, no, no, no hay descuento <risa> ni nada. Sí, a cargo de, a cargo de Michoacán, ¿no? cómo? Sí, o sea, fíjese que hay que aprender de lo que hizo hoy el, ma, el maestro Martín Rojas, porque a veces como profesionistas, como trabajadores, nos ponemos la playera tanto, eh. que matamos a la familia por ganar el trabajo, y no, no Así. se vale, o sea, yo creo que si, se los digo porque yo lo hice hace unos días, ¿se habrán dado cuenta, yo el día de mi cumpleaños me desaparezco del mundo laboral, o sea, literal. Pero dio un curso, ¿no, maestro? el día de su cumpleaños o algo así, ¿no? Ah. Habrá sido grabado, pero no, eh, eh, hay que buscar unos días donde de verdad la familia tenga un lugar, y a, como, como familia hablo, yo en lo personal, mi esposa, mis hijos, qué bueno que el maestro Martín Rojas hoy nos haya dicho, tengo que festejar a mi hijo, nada, absolutamente nada en esta vida es más importante que en la familia, demos el lugar que corresponde, no le ponemos falta ni les contamos el día. Es más, yo me comprometo a darle su bono de puntualidad el día de hoy. No hay bronca que esta semana no venga. <risa> no, ¿Eh? el, el, el doño, y, y Toño no se podrá negar sí sí, sí, a la PTU, plan. por supuesto. ¡Claro! No, no, no. Toño es otro boleto. O el sea, aguinaldo, el tiene... aguinaldo. ¿Qué, ¿Qué dijimos de Toño? ¿Que no era su misión? ¿Cómo se llamaba? ¿Subordinación? No, no, no, no, es otra cosa. ese es eso, otra, sí. Digo, una última pregunta voluntariamente se a una autoridad lo de él es otra cosa ah sí cierto sí cierto sí cierto una última pregunta que se vale. eh, repitió y que, que vi ahí en, en la, eh, eh, con nuestros paradigmáticos esto de, de los trabajadores independientes incluye el infonavit o ese es otro tema ahí en trabajadores independientes también es... tengo que pagar el infonavit o en ese caso sí, nada más sí, es... pa... creo que sí la verdad es que sé que es el seguro sé... este, es un, este es un programa exclusivamente del seguro social el Infonavit está sí, a arrancar el suyo pero no no han sacado las reglas todavía bueno y incluso creo que esto de trabajadores independientes le llamó prueba piloto no porque ni siquiera está en ley sí. no hay eh, ah. una cuestión ahí que, que lo regule. Fue simplemente un programa que la autoridad emitió con algunas reglas y, y, y listo, ¿no? Pero es un programa piloto precisamente porque no está contenido dentro de la norma. ¿no? Ahora, ahora, por ejemplo, por ejemplo, mmm, no, no incluye las aportaciones patronales. Okay, va, pero puedes hacer aportaciones extraordinarias. Si tú tienes, si tú fuiste trabajador o eres, o por ejemplo, fuiste trabajador, ¿Tienes acceso a mi cuenta de alguna manera? Porque todos, todos podemos tener acceso a la, a la plataforma de mi cuenta Infonavit. Podemos hacer aportaciones extraordinarias al Infonavit. Este, y con eso vamos incrementando o vamos ayudándole a, a acumular para, para poder tener un crédito. ¿Cuánto, ¿Cuánto puedes aportar de aportación extraordinaria? Lo que quieras. ¿Cómo lo puedes hacer? Este, a través precisamente de mi cuenta generas tu generas tu ficha de pago con lo que tú le quieras abonar a ir, ir guardando y vas y lo pagas a, a ventanilla y puedes ir teniendo para en un momento dado poder tener acceso a un crédito uh -huh. a un crédito de infonavit sí, sí pero no no está íntimamente ligado ah, no. al programa del seguro social son dos cuestiones totalmente distintas ¿Sí? acá en el programa especial de trabajadores independientes, tú haces tus aportaciones de la totalidad de las ramas de seguro. Y si de una manera in, separada, independiente, tú quieres hacer tus aportaciones al Infonavit, ese es otro otro boleto ya directamente con Infonavit. Entonces, mamá, no, no nos confundamos. Ajá. Entonces, sí. pues para despedirnos, ¿qué hacemos, maestros? Sus últimas reflexiones. <risa> Bueno, yo en no particular, de verdad, lo mismo que dicen ahí en los comentarios, se aprende mucho, porque es un tema demasiado paradigmático, es decir, muy oculto, <risa> hay demasiadas cosas que aprender, y tal vez lo que vimos hoy no es ni el 10% de lo que debemos de conocer de la modalidad 40, porque hay muchas aristas, muchas condiciones, y véanlo, amigos contadores, es un área de negocios, porque hay muchísimas personas que todavía pueden pensionarse con la ley 73, y si tú le sabes venderle el proyecto y decirle, sabes que yo te ayudo a que tu pensión, en vez de ser la mínima garantizada sea de tal cantidad, puedes verlo. Es una oportunidad de negocio, véanlo como eso, vean y revean este video que acabamos de ver, se, ¿verdad? se aprende demasiado con la maestra, tómenlo en consideración. Y claro, aquí en Census, como se habrán dado cuenta, estamos preparando un curso al respecto con la maestra. ¿Ahora con quién más, que es la experta? ¿A poco? Todos, buenas noches. <ríe> no, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. A la orden. Sí, más pues, por ahí. Sí, pues eh, qué gusto, qué gusto que nos haya compartido, Nora, todo este tema. La verdad que, como lo comenta aquí, que no, esta cuestión de hacer una proyección, porque a la par, como puede lograrse una pensión, pues, razonable, beneficiosa, bondadosa, con base en la norma, pues, también establecer cuestiones de riesgos, ¿no? Donde tal vez sería más caro la inversión. Que lo que verdaderamente pudiéramos obtener, y también decirle al, al, al empresario o a quien esté dispuesto en estos temas, a la persona que, que le interese, pues también decirle, aunque a veces diga, bueno, pues es que no sabes, ¿no? Pero decirle, no te conviene modalidad 40 por el monto de la inversión, por la recuperación, porque al final es un proyecto eh, de financiamiento, ¿no? Un proyecto financiero. Y bueno, pues en ese sentido, hay quienes no le gustan, ¿no? Y dice no, es que seguramente. Tú no sabes por eso me lo estás diciendo, pero ya hablando de planeaciones, pues creo que nos deja un, un muy grato sabor de boca toda esta información que nos ha proporcionado. Y bueno, pues temas que debemos de considerar con este tema del Infonavit, ya hablaremos en otra sesión, pues de estas opciones que se tienen en el Infonavit para los que no necesariamente son trabajadores, ¿no? Entonces, este, ahí la estaremos consultando para, para ese tema. Muchísimas gracias por... A la orden, por mis queridos paragnéticos les mando un gran abrazo y a nuestro querido maestro Martín, a su pequeñito, una gran, gran felicitación y un gran abrazo también. Gracias. Maestra Nora, nos preguntan si es tan amable de proporcionarnos sus datos. ¿Dónde la podemos encontrar? Ah, bueno, miren, eh, yo tengo Facebook, es Nora Anguiano como tal, Nora Anguiano, y mi correo electrónico es Isa, Isa de Isabel, 751030 arroba gmail.com Cualquier duda o, o asesoría que quieran, lo que sea, me pueden mandar un correito. Mi número de celular es 833-263-7458. Sin miedo al éxito, ¿eh? me pueden echar una llamada o me pueden un mensajito. Este, igual no se los contesto de inmediato porque ando siempre ocupada, como ahorita que me desocupé del gol y me vine para acá. Este, pero... Pero de que les contesto les contesto, sin duda, ¿eh? Agradecemos mucho, maestra, porque la distraímos de su de su evento de voleibol, la maestra juega voleibol. ¿No? He, he visto por ahí algunos videos que ya ha compartido. ¿Sí? Y es buena acomodando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí andamos tirando la polilla, maestro, en las canchas de oli. <risa> eso es todo, eso es todo. Ahí nos veremos. Ya todavía no le toca voleibol, 40. Pues, espérense, ya sabe, no <risa> No, maestro, me voy a ir por mi negativa de pensión porque estoy con la ley del 97 <ríe> y, y a retirarlo. Es un buen tema, y de porque de los preocuparse por tener semanas cotizadas y que su patrón la tenga asegurada con su salario base de cotización real. Muchachos, preocupense Yo como colofón a esta extraordinaria sesión liderada por la maestra Nora, yo les recomiendo a los, a los trabajadores ley 97 preocúpate porque tu patrón te dé de alta porque eso te asegura sumar semanas cotizadas hablo ley 97 número uno, que tu patrón te dé de alta y número dos que te dé de alta con tu salario base de cotización, cotización real porque también cuando quieras pensionarte ley 97 lo que tengas ahorrado y si no te alcanza lo ahorrado, que tengas un buen promedio de salario, base de cotización, que te asegure una buena pensión garantizada. Ese es, eso es lo que se tienen que preocupar, mis amigos, ley 97. Maestro, para que yo pueda tener 16 mil pesos de pensión, cuando tenga 65 años, tengo que tener ahorrado 2 millones de pesos en mi afuera. Mínimo. Mínimo. Así que muchachos, preocúpense. A nombre de Antonio Aranda, director general corporativo macroespacial de esta de este Rompiendo Paradigmas, que estamos en nuestra tercera temporada, A nombre del maestro Enrique Corona, Efraín Salvador, y a nuestra distinguidísima invitada del día de hoy, la maestra Nora, que les damos la más cordial despedida, y nos vemos la próxima semana. Sin antes recordarles, no olviden ser felices, porque no es opción. Es obligación. Hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Bye.